Ya yeah. yeah, Ajá... Currícula, currícula, mamá, mamá, mamá. Mía, mía, mi niña mía, mi amada mía, mi alegría, lo que más quiero, mi agonía. Mi Mía, mi alegría, lo que más quiero, mi alma mía Loco por ti, loco por mí, eres mi vida desde que te conocí Me sirvo una copa de felicidad, eres mi alza, mi necesidad No hay motivo para estar triste, eres lo más grande que existe No sabía lo que pasaría cuando te besaría Y la luna y las estrellas hablan por sí solas Tenerte cerquita de mí, eres mi presencia despierto en ti, en sí si lo que más quiero, en fin Mi regalo más bonito pensar en ti, que me habrá querido decir Sus curvas me apasionan por mí Cuando hace frío, me arropas, cuando pierdo me sofocas No es mi culpa, de no tu boca, loca la se pone bueno, cuando estoy estoy contigo sí. Solo existe tú y yo Y la luna de testigo Platico lo sí. que quiero Obligo tenerte conmigo Ya no quiero ver la vida pasar Aunque todo sea un juego de azar En una pizarra nuestra vida traza. Y con el mundo vamos a arrasar Arrancaremos de cero a mil Porque no quiero que tenga un fin Deja de sorprender con mi proyectil Gracias por enseñarme a no ser débil Gracias te quiero mi amor Ahora sí ando de buen humor Lo cuando no estoy Si quieres me voy A un lugar perdido mi amor Loco, loco lo no estoy Tenerte en tus manos cada vez que pienses vos Quiero que me acompañes, veamos juntos la televisión Vida, yeah. mi niña mía, mi amada mía Mi alegría, lo que más quiero Mi agonía mía, mi niña mía Mi amada mía, mi alegría Lo que más quiero, mi agonía mía Mi niña mía, mi amada mía Mi alegría, lo que más quiero Mi agonía mía, mi niña mía, mi amada mía, mi, mi alegría, lo no que más quiero, mi agonía. Ya, ya, para, pa pa